Carácter popular y aquí hay algo que nos llama poderosamente la atención es que un ciudadano ha venido acá pidiendo la libertad de Don Miguelo con la careta de anónimo. ¿Qué tal? Sí. Queremos la libertad ya que Don Miguelo es un ejemplo para San Francisco de Macorís. No es como lo pintan sino un ejemplo de trabajo y de dignidad aquí en San Francisco de Macorís y esperamos de que lo suelten ya que es ha sido y será. Un muchacho bueno y serie 56 de aquí de San Francisco de Macorís. ¿Puede explicarnos un poco de qué trata su atuendo? Un poco... El atuendo demuestra que estamos de luto, desde la cara hasta, la, hasta el letrero, ya que lamentablemente han querido cometer un abuso la gente del gobierno aquí en San Francisco de Macorís.